¿Qué diferencia hay entre tu vida y un videojuego de realidad virtual? Hay algunas emociones que nos conectan con la vida y nos hace sentir vivos, como es el goce y el dolor. El dolor lo evitamos a toda costa, pero aunque lo evitemos, llega en algún momento sí o sí, y nos hace sentir más vivos que nunca. Por otro lado, buscamos gozar durante el mayor tiempo posible, pero por lo general, las cosas que nos hacen gozar nos hacen daño, como el exceso de comida, de actividad sexual, las compras compulsivas, el ocio, los vicios. Cuando emprendemos algo nuevo, hay otra emoción que nos conecta con la vida que es el miedo. Es necesario arriesgarse a hacer cosas nuevas esto genera adrenalina que nos hace sentir vivos y nos conecta con el aquí y el ahora. Recuerda, detrás de la puerta del riesgo puede encontrarse el éxito. La vida de por sí implica riesgos, hagas lo que hagas. Así que arriesgate a hacer eso que siempre has deseado, porque nuestro tiempo es limitado y no regresará. Ten en cuenta que el riesgo es vivir. Soy Robert Dalí, te invito a que te sumes a mi canal.